en los sueños, donde veo lo que despierto no veo, lo que me está prohibido y eso es cierto, porque jamás se sueña despierto, es natural y está muy claro, todo el mundo tiene que vivir, porque todo el mundo sabe, Después de vivir hay que morir Me ha gustado siempre ir a ver Las puestas de sol en cualquier sitio Las bellezas que se ven son pura vida Son las cosas que te curan las heridas Me encantan a veces los sueños Donde veo lo que despierto no veo lo que me está prohibido y eso es cierto, porque jamás se sueña despierto. Por eso está muy claro que todo el mundo debe de vivir, vivir lo que la vida nos ha dado, vivir sin dejar nada de costado. En el último sueño te vi, yo creía que estaba solo en el sueño. Al despertarme feliz comprendí que sí que hubo alguien conmigo en el sueño. Me encanta a veces los sueños, donde veo lo que despierto no veo está prohibido y eso es cierto porque jamás se sueña despierto yeah. Bye up by up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 Que está prohibido y eso es cierto, porque jamás se sueña y despierto. para para para para Bye up, fire up, fire up, fire up, up.